Northwest Limited es la empresa número uno en la exploración magnetotelúrica en Rusia y heredera delegado de Andrei Tijonov, inventor del método magnetotelúrico. El método magnetotelúrico es un método limpio que no causa impacto ambiental, no necesita de perforaciones ni explosiones. Nuestra planeación logística comienza en la oficina, la logística de la exploración magnetotelúrica es más sencilla que la del método sísmico. Northwest Limited posee la más reciente tecnología en equipos de magnetotelúrica de banda ancha, lo que representa una mejor resolución en los resultados. norwest Limited posee más de 50 especialistas en ciencias de la Tierra, entre ellos 7 doctores y más de 20 magísteres. Norwest Limited realiza la adquisición, el procesamiento y la interpretación de más de 6.000 puntos en promedio cada año de forma terrestre y aérea. Nuestros trabajos resaltan por su excelente calidad, precisión y confiabilidad. En Bolivia llevamos a cabo los estudios de magnetotelúrica más grandes del continente americano asociados con la empresa boliviana Volpegas.